Bueno, vamos a ver esta última tanda de, de ejercicios, que acá, bueno, se trata más que nada de usar el, el ORDER BY. El detalle interesante del primer ejercicio es que, como podés notar, dice orden alfabéticamente por nombre y en segundo lugar por su apellido. Esto quiere decir que, ¿cómo se maneja el caso de que dos actores tengan el mismo nombre? Bueno, se pone primero el que tenga el apellido que debería aparecer primero en un ordenamiento de diccionario. Veamos cómo se escribe esto. Nuevamente voy a tomar la última consulta que hice, que era select asterisco from actores order by nombre, y le voy a agregar una coma, apellido. Esto lo que hace es exactamente lo que pide el, el enunciado, que es primer criterio de ordenamiento nombre, y si hay un empate digamos en el nombre, se toma el apellido como criterio de orden. ¿Sí? Vamos a ver algunos que tengan el mismo nombre. Por ejemplo, acá Mark. Acá tenemos que aparece primero Mark Hamill y después Mark Ruffalo. Y lo mismo pasa con Neil. De, perdón, con Sam. Tenemos Sam Neil, Sam Worthington. Y bueno, se ve. El segundo ejercicio dice todas las películas ordenadas desde el año más reciente al año más antiguo. Lo que vamos a usar aquí, entonces, es un orden que se conoce como orden descendente. O sea, del número mayor al número menor. Vamos a hacer entonces un SELECT, asterisco, FROM Películas, ORDER BY AÑO DESK. Esa es la palabrita clave que se usa para especificar que el orden que quiero usar es el inverso al normal, digamos, o el por defecto, que es el ascendente. ¿Sí? Ahí es donde vemos entonces que la película más nueva es la que aparece primero, y la que aparece última es, efectivamente, la más vieja. El ejercicio 3 lo dejo de tarea. El ejercicio 4 dice únicamente tres películas hechas en el siglo XXI. Acá entonces, lo que vamos a tener que combinar es, primero, saber cuáles son las películas hechas en el siglo XXI. Para eso vamos a usar la palabra clave WHERE. Y después, para limitar a que solamente me devuelva tres resultados, lo que vamos a usar es la palabra clave LIMIT entonces lo que voy a escribir es un SELECT asterisco FROM películas, primero voy a decir WHERE, porque quiero saber, quiero saber que el año pertenezca al siglo XXI, entonces decir que el año sea mayor o igual que 2000, y después, una vez que tenga esos resultados, quiero quedarme solamente con tres. entonces voy a pedir desde el primero de los resultados, que es el número 0, y tres resultados a partir de ahí. Bien. Acá vemos entonces las tres primeras películas que en este caso justo vienen ordenadas por ID, pero bueno, en el caso del enunciado decía simplemente tres películas, así que pueden ser cualquiera.